Bien, ¿qué tal gente, en este video les quiero mostrar cómo instalar una cerradura en una puerta placa Bien, el procedimiento es bastante sencillo, no hace falta ni explicarlo ni mostrarlo, pero bueno, hay gente que por ahí no lo entiende Así que más o menos voy mostrando lo que va a ir pasando eh, Bueno, coloco lo que es el tema de la, de la cerradura y ahí podemos observar con mi papá porque prácticamente lo instaló de él. Bueno, podemos observar que sobresale un poco lo que es el tema del, de la cerradura. Así que lo que tenemos que hacer es quitar un poco de, del exceso de madera para que la cerradura quede en sí al ras, al ras de la madera. Porque cuando querramos cerrar la puerta se va a trabar. Así que bueno. Esto lo acabo de marcar nada más para luego, después con algún cuchillo o algo, ir gastándolo. O sea, quitar el exceso de madera. Bien, ahí lo vamos a hacer comenzó a, a sacar el exceso de madera. Pero bueno, en esta parte lo que voy a hacer es acelerar un poco el video Para no aburrirlos volvemos a colocar la cerradura y ya observamos que dentro de todo ingresa un poco más de lo que estaba antes al dar un poco a gastar pero bueno no todo lo muestro en el video para no serlo tan largo porque el video prácticamente tuvo como 40 minutos aproximadamente ahí lo volví a colocar este lo hemos gastado un poco más bien y que lo que hacemos es marcar donde irían los tornillos para luego sujetar la la cerradura ponemos un par de de tornillos, el tornillo hay que tiene en cuenta que son los que tienen cabeza lisa para que al momento de cerrar no moleste, o sea no moleste sobre el marco de la puerta Bien, acá lo que estoy haciendo es marcar el exceso de madera para cuando tenga que poner la, lo que es el tema de la llave ya que vienen con unos huecos estándar como para tener una referencia. En sí trajo una cerradura plástica, pero son cerraduras aparentemente son cerraduras de juguete. Lo que hicimos es cambiar y pusimos una de metal. Y bueno, sí o sí tuvimos que gastar la madera para que para que podamos usar la llave, porque son son llaves de doble paleta. que le voy a celebrar un toque el video para no aburrirlo también de vuelta bien, volvemos a, a instalarlo <tose> <tose> <tose> acá lo que estoy haciendo es marcar lo que es la parte del picaporte la, y lo que sería, no sabría decirle cómo es el tema de la tranca de la, o sea, cuando uno gira la llave y sale el pistillo. Bueno, yo lo que hago es marcar afuera para así tener una referencia a donde iría, donde tengo que agrandar más el hueco. Ahí costaba cerrar un poco, o sea, costaba girar la llave ya que el pistillo no, no alcanzaba a salir. Bien, y ahí lo único que hacemos es gastar más eh, la madera. O sea que Como le dije anteriormente, vino de manera estándar por así decirlo, con una cerradura de plástico. Lo que hicimos es gastar bien para que el pistillo ingrese bien nomás y pueda cerrar la puerta, o sea, pueda dar todo la vuelta a la la llave bien, para hacerle un, un toque el video para no aburrirlo de vuelta Bien, acá lo que estoy haciendo es marcar donde iría la chapa Para que, bueno, acá le voy a mostrar la chapa Por ahí si alguno no conoce, no, no sabría decirle qué nombre tiene Pero es una serie, uno, un tipo de protección para la madera Para que no uno no no no, o sea, no pueda hacer fuerza del otro lado y romper fácilmente la madera y Para eso se le pone este esta, esta chapa para Es más para proteger la madera para que no se rompa y nada por el estilo Y tenga un buen agarre el, el picaporte Bien, en esta parte Lo que voy a hacer es colocar el picaporte el capor también es sencillo es colocar de un lado no tiene su lado y al otro lado es colocar también colocar la chapita que es el, el embellecedor que sería así como para que no quede un hueco feo y prácticamente va, va a rosca dimos un par de vueltas hasta más o menos lograr donde queríamos que llegue o a tope y ahí lo dejamos Bien, este es un pistillo para que esta parte del picaporte no gire. Pero bueno, intenté poner en varias ocasiones y no, no hubo resultado aparentemente. El, la trabita está el pistillo de este. Eh, era muy grande. Ahí le di un par de masazos y no, estaba durísimo y tenía miedo que se rompa ya que los. La coma, el picaportes de, de aluminio, así que directamente lo saqué y lo dejé así no prácticamente. Después lo que hice coloqué un clavito que era un poquito más finito para que quede mejor. Volví a intentar, pero bueno. No, no hubo. No hubo caso. Aparentemente el. el clavo era era bastante grande por así decirlo así que directamente lo que hice es dejarlo nomás y después bueno, como le dije anteriormente le coloqué un un clavo finito Bien, en esta parte lo que hago es amorar el embellecedor, como le digo embellecedor por así decirlo, porque la verdad que no sé ni cómo se llama esta parte de la de la cerradura, pero lo que hago es amorarlo con dos tornillitos nada más, dos tornillitos pequeños. Bueno, acá acelero el video para que no no se aburran. Bien. acá lo que hago es colocar el otro embellecedor donde iría la, la parte de la llave que también es el mismo procedimiento coloque dos tornillos de un lado dos tornillos del otro y nada más casi estamos terminando el video espero que les haya gustado les haya servido y si es así les invito a que se suscriban le den me gusta lo compartan o así mismo pueden com comentar y para que yo pueda lograr subir más videos ya que es un incentivo para así decir bien lo que acabo es probar nada más cerraba, creo que costaba un poco esperar hasta que se hablan ablande nomás lo malo que es la, la cerradura y así quedó perfecto la moto como quedó bien gente hasta el próximo video